pero amigas Hiperamigas, amigas ¿cómo están? Por acá Marily, Miguel y Diego de Hiperderecho. El día de hoy nos hemos juntado porque queremos conversar un poco del problema de Huawei. ¿Qué es lo que ha pasado? Eh, ¿Qué implica para las personas que tienen ahorita un celular, las que quieren comprarlo? ¿Qué está pasando? Lo más importante sí, es que me voy a quedar sin actualizaciones de Android y todas esas cosas. Uh -huh. Entonces, para explicar un poco de dónde viene todo el asunto, es que resulta que Huawei no solo hace celulares, sino también hace infraestructura de red. Infraestructura de red son básicamente las grandes cañerías a través de las cuales pasan los datos pero no solamente en tu casa con tu router wifi, sino también a nivel nacional o sea, a nivel nacional por ejemplo los gobiernos, a nivel nacional empresas, etc. entonces Huawei tiene un negocio grande acerca de vender esta infraestructura de red pero lo que se descubrió fue que los productos que exportaban, por ejemplo a Perú o a Estados Unidos, yeah. incluían software que el gobierno chino les había pedido, pero para dentro de China, cosas como okay. por ejemplo dejar una puerta trasera a través de la uh -huh. cual yo puedo entrar a chequear que pasando, en tu empresa en China no te estés portando mal, este, esto se sospechaba fuertemente que sin querer queriendo había estado incluido en los productos que vendían para afuera, entonces eso hizo que muchos países digan, oh sabes sospechos. qué, qué pasa? sospechoso, uh -huh. gracias, no gracias. Okay. ¿Y qué piensas Miguel de esto? ¿Esto puede interferir realmente en las personas? ¿Cómo entendemos más el problema? Hay dos maneras de verlo. Hay quienes dicen que esto es una genuina preocupación de ciberseguridad. Es decir, yeah. que conforme avanzamos en la construcción mm -hmm. de nuevas redes y mejor internet, nos importa que los productos y servicios que tengamos en, en la red sean productos neutrales, yeah. que, no, que, no sean que no se comprometan a la seguridad nacional. Y hay quien dice que esto es el último, el último capítulo de una guerra comercial arancelaria que ya tiene Estados Unidos y China en los últimos meses. ¿no? Eh, yo creo que es un poco más lo segundo que lo primero, porque es, lo que se ha pasado en las últimas semanas es no solamente se ha prohibido que Huawei le venda a Estados Unidos o que Huawei le venda a otros países grandes, sino que también se ha prohibido que empresas de bandera estadounidense le vendan a Huawei. Entonces ahí hay. hay, hay más parece una sanción que una, una medida de seguridad nacional ¿no? es decir, una medida de seguridad sería que no entren pero en este caso es que nadie salga hacia ellos ¿no? y lo que finalmente eh, se sabe es que a través de esta orden ejecutiva que ha hecho eh, el presidente de Estados Unidos nadie va a poder, ninguna empresa norteamericana va a poder venderle eh, software o hardware para estos casos también a Huawei en particular porque se ha puesto eh, como parte de una lista de empresas que son peligrosas para la seguridad nacional. Esto no afecta a otras empresas chinas, solamente a aquellas que se designan como peligrosas. Entiendo. Y Entiendo. eso quiere decir que este, Google no le va a poder firmar contratos para que se pongan de acuerdo en que la siguiente versión de Android este, va a poder estar en los celulares Huawei, uh -huh. en los que se fabriquen a partir de ahora. Claro, esta orden abarca solo los celulares por fabricarse, ahora Doctora. mismo esta orden salió a inicios de mayo y hay un, hay un plazo de tres meses en donde se han suspendido sus efectos, pero dentro de tres meses eh, los celulares que se fabrican a partir de ese día Ya no van a poder tener preinstalado Nada de Google O de ninguna otra empresa de Estados ¿Sí Unidos Que No va a poder venir con Gmail, por ejemplo No va a venir con la Play Store Que es la tienda de aplicaciones No va a poder venir con Gmail, con Chrome Con nada de eso Eso no quita que tú no lo puedas instalar por tu cuenta Pero, digamos, no va a poder venir preinstalado pero si hoy día vamos a la tienda y compramos un Huawei para Mavi, un Huawei para mí, normal. Sí, esos celulares han sido fabricados eh, Antes de en el. un momento en el que ese acuerdo era 100% válido y Huawei ha, ha dicho públicamente que no solamente los celulares vendidos y por venderse, que ya están en tiendas ahora mismo, yeah. están, están cubiertos, sino que ellos van a seguir instal, eh, lanzando eh, actualizaciones de seguridad de los equipos eh, por tiempo indefinido. Lo que probablemente pase es que la siguiente versión de Android, que ahora estamos en, en, en Nougat y la siguiente que sea Pi, eh, ya, no venga, ya, no se ya no venga a través del aire. O sea, ya no se, ya vez se, se, vez. Instale ya se instale automáticamente. automáticamente. Ah, okay. Tú tendrías que hacer mejunjes para Tendría poder conseguirla que... y, y etc. Ya, yeah. Entonces, esto para las personas que tienen ahorita un celular Huawei, ¿qué implica? Este, que no tienen de qué preocuparse por ahora. Entonces, tranquilos y tranquilas. Salvo sí, que sea, se les caiga el teléfono, lo claro, rompan. O Su sea, <risa> teléfono Exacto. va a seguir funcionando. Entonces, por ahora... este problema, no tienen el FLIAT, que no. es un problema para no. estas personas. No tienen ¿verdad? que romper sus celulares, no tienen que ir a cambiarlos, pero pueden aprovechar las promociones que hay ahí. En <risa> restaurantes y sitios hay promociones y si tienes un Huawei hoy. ¿Ah, Así, ¿Sí? bueno, ¿Sí? aprovechen. Bueno, entonces es pollería, se Ya, vamos. Muy bien. vamos a volver, poder? Con el por favor. bueno este, bueno la idea era esto como aclarar algunas dudas si igual si queda queda algo que no está muy claro por favor escríbanos de este tema o otras cosas que quisiera que conversemos y nada nos vemos chao